Buenas tardes chicos, soy Juliana, visa coordinadora de YouTube Project y un placer acompañarlos por primera vez. Estamos aquí con Javier de RC Migration. Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien Juliana, un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación. Sí, un placer también. Entonces, eh, bueno, tú estás en Colombia, ¿cierto? Sí, yo, estamos ubicados acá en Colombia, nuestra sede principal también está en Melbourne, pero estamos acá en Colombia, o personalmente lo estoy acá. Ah, bueno, perfecto. Eh, bueno, pues si quieres comenzar para no perder más tiempo. Perfecto. Eh, eh, bueno, buenas tardes a eh, todos los, los acá participantes, muchísimas gracias por el tiempo, y, y qué bueno que que tengan este espacio, este momento, para conocer un poquito más de qué puede ofrecer Australia eh, respecto a, a un proceso de migración. Nosotros en RS Australia somos expertos en Ajá. diferentes visados y sí. en particular pues, poderlos asistir en este, en este momento a través de programas, programas de estudios quizás para buscar una visa de, migra de, de residencia en Australia. El tema pues, que vamos a hablar el día de hoy es... ¿Cómo hacer para pasar de una visa de estudios a una visa de residencia eh, permanente si se puede en Australia? Entonces, como bien indicamos acá, este es uno de los caminos posibles que tiene Australia dentro de su infinidad de programas para lograr visas de residencia. Eh, ustedes pueden construir caminos de acuerdo a los perfiles, pero quizás este de General Skill Migration es el que más atrae eh, migración. Eh, Australia ha ratificado año tras año un promedio de unos 160 mil nuevos migrantes eh, y prácticamente un poco más de la mitad es para este programa de, de, de general skill migration entonces es bastante apetecido y es bastante útil en el sentido de que puedan lograr una visa de residencia en australia esta información eh, pues por temas de tiempo y demás, pues es muy general, no la tomen a manera particular o personal. Aquí el objetivo es que ustedes conozcan un poquito de lo que les ofrece Australia con este tipo de programa, con este programa General Skill Migration y con ello, pues poder realizar un proceso de migración. Ahora bien, quizás vamos a utilizar un par de términos en inglés, <clears throat> al menos como para que se comiencen a finalizar familiarizar con estos, con estos términos, es un poquito más de, de, de conocimiento a nivel general, pero, pero eh, el objetivo es que también puedan conocer un poquito de lo que ofrece Australia eh, en sus particularidades. Bueno, el tema tratar o la agenda, eh, vamos a tocar cuatro puntos. En particular vamos a hablar de ocupaciones, eh, que sería un skill assessment. Ya ahorita vamos para allá. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es eh, la empresa RC Australia, qué les, eh, les propone RC Australia como, como agentes de migración. Vamos a hablar de una serie de requisitos que se tienen que tener dentro de este programa de migración calificada dentro de GSM y eh, lo cual involucra un sistema de puntaje que ahorita vamos a revisar una tabla de puntaje, hay unos factores que van a sumar puntaje en esos requisitos y también la migración a través de zonas regionales o áreas regionales eh, en Australia. Entonces, ¿quién es RSA Australia? Nosotros somos una empresa que ya lleva 13 años en el mercado haciendo eh, migrantes felices que puedan reubicarse en Australia como tal nosotros manejamos bastantes visas o diferentes visas con Australia de, de acuerdo al perfil entonces nos gustaría poderlos ayudar para que ustedes conozcan cuáles serían sus caminos de acuerdo a sus perfiles como empresa tenemos nuestros estándares de calidad, nuestras políticas de servicios somos regulados, somos empresa australiana nuestros agentes de migración están regulados ante el Mara, que el Mara es la autoridad australiana que regula las actividades de los agentes de migración entonces somos una empresa que puede dar mucha confianza al momento de tomar en manos su decisión de vida, el hecho de migrar a Australia como residentes eh, calificados, entonces permitirnos ayudarlos sería pues la mejor manera de poderlos eh, asistir en este, en este camino que es tan denso y demás para poder lograr una visa de residencia y Como les decía, Javier, perdón, te interrumpo cuéntame, un segundo en este, pues para asesorarlos en todos los temas migratorios hay abogados tanto en Australia como en Colombia, entonces tienen horario latinoamericano, australiano correcto? manejamos horarios latinoamericanos nuestros agentes de migración por regulación también están todos dentro de Australia pero tenemos la facilidad de conectarnos, tú sabes ahorita que el internet, estos medios de comunicación, el Zoom o cualquier otra plataforma de comunicación de videollamada podemos hacer las asesorías entonces sí, todos nuestros agentes se encuentran ahorita en Australia australia nosotros los consultores o por lo menos yo me encuentro en colombia pero también nos ayuda a manejar muchas personas de latinoamérica por ese sentido de, de, de cambio de horario pero nuestros sí, agentes están en australia sí, juliana muchísimas sí, gracias por, por tu pregunta Vamos a mirar dentro de este programa esos factores interesantes para poder ustedes lograr una visa de residencia a través de esos caminos de estudio. Lo primero que hay que considerar es hacer una validación de su ocupación. Vamos a hablar de un término en inglés que es el Assessment, que es como se conoce ante Australia este, este criterio para poder sumar los necesarios y lograr esa visa de residencia. ¿Qué se considera como un esquila sesmen o qué es la validación de la ocupación? Es lo que Australia o lo que nosotros podríamos entender como la sumatoria de los estudios junto a la experiencia profesional. Eso nos da una ocupación que esté en demanda y gracias a esa información es que podemos validar o podemos irnos a las colegiaturas específicas de ocupaciones para validar los perfiles. No sé si Juliana, tú conocías este término, si de pronto es nuevo para ti. Sí, lo he escuchado, pero digamos que no tengo muy claro los puntajes que son requeridos, de pronto qué tipos de, de estudios son, pues, son más apetecidos para el mercado australiano y demás. ¿Qué es? Eso no lo vas a explicar ahorita, ¿no? Claro, claro, ya más adelante lo, lo, lo vamos a trabajar, pero sí queríamos hacer este enfoque en esta primera parte de que ustedes como, como personas calificadas necesitan iniciar con un con una etapa de validar sus ocupaciones, demostrarles a Australias que ustedes tienen los skills, tienen las herramientas para poder seguir ejerciendo sus ocupaciones o sus profesiones, por llamarlo de alguna forma, en Australia. Entonces, considerar que dentro de este requisito Vamos a mirar una serie de factores bastante delicados y que tienen que ir como con lupa, como que es mirar la experiencia profesional, mirar el nivel de inglés, mirar... Eh, los requisitos de la entidad hay entidades que solicitan mayores, mayor tiempo de experiencia profesional que otra, los estudios que inclusive los estudios estén reconocidos por el Australian Qualification Framework que esto es muy importante al momento de determinar si, el, si los estudios previos ya realizados o inclusive cuando los hagan en Australia, que esos estudios cumplan con los requerimientos de demostrar que los estudios sí son reconocidos por Australia. Entonces hay que tener bastante cuidado. Nosotros acá también en esto de Esquilasesmen ponemos una serie de instituciones académicas, colegiaturas de ocupaciones a las cuales cada persona de acuerdo al perfil se tiene que remitir. Entonces importante hacer primero que todo la validación de sus ocupaciones. Esto es el primer camino para poder lograr una visa de residencia permanente. En hay aquí... unos... Cuéntame... Pero... No, tenemos algunas preguntas sobre, digamos, eh, ocupaciones específicas. Eh, claro. Eso se sabría, digamos, que es la unificación de varios, de, de, de varios procesos, no solo por tener X eh, certificado de estudios ya puedo lograr tener ese skill assessment, ¿verdad? Exactamente, Juliana. Lo que sucede es que, recuerden que aquí, para lograr un skill assessment, necesitamos la sumatoria de los estudios profesionales, o ya sea técnicos, junto a la experiencia profesional. Ejemplo, los ingenieros de sistemas en nuestros países, en Latinoamérica, trabajan en muchos campos dentro de la misma organización. Pueden ser desarrolladores de bases de datos, pueden ser especialistas de seguridad, pueden ser arquitectos de, de software como tal. Entonces, Australia sí los determina o sí los clasifica de esa forma. Aquí nuestra asesoría es identificar si esa persona, qué ocupación podría determinar. Entonces, como tal, sí es lo que se estudió y lo que se trabaja. ¿Cuáles son las ocupaciones altamente demandadas pues en Australia? Sabemos que las ingenierías en cualquier rubro, digamos, ingeniería industrial, mecánica, producción, minas, petróleos, los de sistemas, en todas sus, sus eh, varia, variaciones, eh, los eh, médicos, los personales de la salud son altamente requeridos. Otro tipo de perfiles pueden ser los que trabajan en la, la industria agrícola. Eh, los que trabajan en, valga la redundancia, en trabajo social, ayuda con la comunidad, son altamente demandados. Los que están como en primeros sectores, como el chef, la gastronomía, todo esto es altamente demandado. Australia, inclusive, tiene una lista, bueno, Australia tiene tres listas de migración y entre las tres suman más de 500 ocupaciones. Entonces, hay muchas oportunidades. Claro, quizás hay unas ocupaciones más altamente demandadas que otras, pero esto es lo que necesita Australia necesita seguir creciendo, desarrollándose económicamente en diferentes ocupaciones, diferentes profesiones. Entonces, aquí sí encontramos que puede existir un muy buen campo de acción a futuro si la persona puede lograr una visa de residencia permanente en Australia. Y, y digamos que es necesario tener una ocupación específica dada por... Los agentes migratorios de Australia para poder acceder a ese tipo de visa de residencia permanente. Qué buena, excelente pregunta, Juliana. ¿En qué sentido? En que nosotros cuando hacemos la asesoría migratoria... Eh, lo que identificamos es esa ocupación, pero hay mucho, y les decimos, mira, si tu ocupación es esta, este es el camino que puedes <coughs> realizar, esto es donde tienes que llegar a estudiar, por ejemplo, ahorita cuando miremos estudios es importante identificar la región, es decir, el estado, la ciudad, qué tipo de estudio realizar, porque a través de ese camino, de acuerdo a la ocupación seleccionada, es que se va a realizar el, el proceso de migración, ¿ok? okay. Entonces, cuando no tenemos una persona que ya tenga una ocupación definida, pues nos toca ayudarle a, a identificar qué podría realizar a un futuro para lograr una ocupación en demanda. Y esto lo trabajamos gracias a los estudios. Les decimos, viajen a Australia a recalificarse. ¿Recalificarse en qué perfil? Voy a poner un ejemplo. Personas que son... Eh, técnicos, eh, en, bueno, no, no técnicos, voy a hablar de, del ingeniero industrial, que quizás su perfil todo el tiempo fue buscar ser chef, entonces quizás el camino para ser chef o estudiar gastronomía sea un mejor camino que no migrar dentro del área de la ingeniería industrial. Pero claro, si esta persona no tiene el background de chef, entonces lo que le decimos es, ve a Australia, estudia este determinado tiempo, en esta región, y de acuerdo a esos estudios es que vas haciendo los méritos necesarios para lograr una ocupación. Entonces, Juliana, lo que necesitamos aquí desde la base, Necesitamos partir de que necesitamos una ocupación que esté en demanda. Sin una ocupación es muy difícil empezar a edificar, lograrlo. empezar a construir. No tenemos camino, por más de que tengamos un inglés, por más de que quizás tengamos los recursos económicos, las ganas que siempre van a estar, sí. no tenemos esa base para empezar a construir. Entonces, esa base sí no la da una ocupación, ¿ok? Okay, muchas eh, gracias. No sé si tengas más preguntas por allí, algo en el chat. No, ya podemos continuar. Ah, dale, perfecto. Otro de los criterios, entonces, si ya sabemos cuál es la ocupación gracias a, esa, a, a, a realizar el skill assessment, ahora necesitamos tener un mínimo de puntaje. Factores como la edad los estudios que se tengan, el nivel de inglés, la experiencia profesional, si migro solo, si migro, si migro en pareja, por ejemplo. Todo eso me ayuda a generar una serie de puntos para poder construir o llegar a un mínimo de 65 puntos, que es el mínimo requerido para poder ingresar a este, a este sistema migratorio. Si ustedes se enfocan en esta parte, en la parte azul más oscura, van a encontrar que el realizar estudios, en Australia les va inclusive ayudar a, a tener puntaje por ejemplo si yo sé que solo tengo 40 puntos, edad eh, y educación solamente no cuento con experiencia profesional, ¿por qué no irme a estudiar quizás dos años en Australia, pero estos dos años en una área regional? Se espera que también mi inglés mejore para sumar más puntos por inglés y fuera de eso, hacer los méritos suficientes para sumar más puntaje. Inclusive, cuando yo puedo hacer este proceso a través de planes de estudios, ¿qué puedo, eh, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que los estados, bueno, estas tres visas que están acá, la 189, la 190 y la 491, son las visas de este programa de General Skill Migration. Cada una de esas visas cumple una, una, una función de acuerdo a la ocupación que se determina y demás. Claro, es importante ya ver el caso por caso para poder entender y poder construir un camino migratorio. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que las visas regionales, en particular la 1.90 y la 4.91, inclusive nos suman puntaje, nos están ayudando con 5 con 15 puntos. Si tenemos, por ejemplo, una persona que tiene 25 años y que tiene al menos un, un, un estudio profesional, 15 puntos, aquí ya estamos hablando que tiene más del 70% solito, para poder acceder al programa migratorio, quizás que tenga un Había poquito de experiencia, pregunta. cuéntame. Sí, si una persona supera entonces los 44 años de edad, ya no puede optar por este programa de migración. Dentro de este programa de General Skin Migration, si sí, ya no podríamos optar por este programa de migración, pero recuerda que Australia tiene más programas, tiene programas de visas de inversión, si tienen familiares en Australia, entonces ya se crean sí, otras... De, de, de, de exactamente, se crean otra serie de caminos posibles, los cuales se pueden trabajar ya directamente en una consulta, en un face-to-face -face con la persona, para poder entender ya a manera de más detalle su caso entonces Claro, eh, hay un programa inclusive bastante interesante, ahorita tocarlo por encimita, que se llama el Damas, que el Damas es un programa de área regional que motiva a migración no tan calificada, personas que tengan más de 45 años inclusive, que no tengan muy alto nivel de inglés, pero sí es importante que cumplan una serie de requisitos dentro de este programa Damas. Así como está este programa, hay otra infinidad de programas. Pero muchísimas gracias Juliana por recordarme, claro, este programa es para menores de 40. 45 años máximo 44 y ya pues eh, ya sería un poquito muy eh, a, a detalle de mirar qué perfil en verdad le conviene a esta persona si este programa de es gsm o algún otro programa como tal contar con buena salud, importante dentro de estos programas, eh, y pues no, no tener condiciones de carácter que le llama eh, Australia, por ejemplo, antecedentes penales ni judiciales, eh, que, que, que es como lo más normal que se pediría en un proceso de migración. pero y acá, vemos, acá no si uno posible. no tiene pareja, ¿le dan más puntos entonces? Por eh, lo que entiendo. Claro que sí. Bueno, eh, la pareja puede sumar, o no sumar puntaje. Okay. Las personas que también Australia está motivando que la persona, si no viaja con pareja, viaje sola, porque va a tener 10 puntos adicionales. Entonces, quizás volviendo a un ejemplo, una persona de 25 años, recién egresada a la universidad, soltero pues bueno, ya tiene 55 puntos. Imagínate que esto ya es más del 80% por lo menos a un proceso de migración de puntaje. Entonces, hay muchas alternativas posibles para lograr una visa de residencia. Sí, señora. Ahora, los programas, ¿cómo se trabajan en áreas regionales? Ustedes pueden, a través de esos estudios, ser un estudiante internacional, graduado obviamente en el Estado, Poder aplicar a visas de graduados. Esto ya es un poquito más a detalle en el sentido de que si ustedes estudian una cantidad de tiempo, un estudio que les, que les, que les sea muy útil a su perfil, pueden aplicar a una visa de graduados si y estas visas de graduados las dan hasta casi por tres años, una visa completamente de trabajo, donde ustedes también, si estamos haciendo el programa de General Skill Migration, donde ustedes solitos pueden construir su camino, tienen un plan B, que si ustedes aplican esa visa de graduados de acuerdo a los estudios que hayan realizado, pues pueden trabajar y, y, y el gancho, perdónenme ahí la palabra si cabe, si, si da lugar, es que puedan trabajar en una empresa y sea la empresa la que en un futuro los quiera patrocinar. Entonces, esto es bastante interesante y se abren más posibilidades, se minimizan menos riesgos en los procesos de migración. Tenemos un sí. camino, tenemos otro camino. Acá también, dependiendo del Estado, ¿pueden dar más puntos o no, correcto? Como lo vimos... En áreas regionales, el a realizar estudios sería interesantísimo para sumar puntaje de acuerdo a, al perfil que se quiera trabajar. Cuando cuál, hablamos de ¿cuál áreas es regionales. Es de las que más dan puntaje, perdón, claro, te interrumpí. No, no, tranquila. No es que todas den más puntaje, las regiones dan el mismo puntaje, pero cuando hablamos de zonas regionales, toda Australia es una área regional a excepción de las tres ciudades importantes, Sydney, Melbourne y Brisbane. Si ustedes quizás van a estudiar a esas ciudades en particular, van a estudiar dos años, quizás solo tengan los dos años de haber estudiado en Australia, pero no tienen los dos años de haber vivido y estudiado en una zona de baja población o en una área regional. Ahora bien, por ejemplo, hay estados que te dicen y bueno, y que cada estado es autónomo en sus decisiones y que tiene sus propios requisitos. Estados como Victoria, por ejemplo, donde está Melbourne, te dice que tienes que estudiar sí o sí un, un, una maestría o quizás un doctorado para que al terminar tus estudios te pueda dar una nominación o el patrocinio del estado para poder cumplir con los requisitos del programa de migración. Pero estados como South Australia, donde la capital es Adelaida, te dicen, yo no necesito que me estudies sí o sí los Dos años de maestría. Puedes estudiarme dos años algún curso vocacional. Ah, bueno, entonces ya uno empieza a mirar qué le conviene más a la persona, pero de acuerdo pues al perfil a trabajar. Inclusive. Hay programas o este programa de migración, hay tres estados en particular que es Queensland, South Australia y Tasmania donde la capital es Hobart que tienen inclusive dentro de este programa de GSM la opción de que si uno tiene un emprendimiento eh, pueda eh, trabajar en su emprendimiento y lo, el estado lo puede patrocinar dentro de ese programa. Eh, con, un, con un programa adicional que se llama el Small Business Owner. Como tal, hay otras series de caminos que se abren para poder trabajar. Y lo que les comentaba, el Damas. El Damas es, es un programa que solo se trabaja en áreas regionales. Por ejemplo, no en ciudades como Sydney, Melbourne o Brisbane, no existen estos programas. Entonces, esto es lo que hacen es ayudar a este personal que no es tan calificado entre comillas, cuando ya supera los 45 años, podemos revisar ese perfil sin ningún problema para que pueda lograr eh, su, su, su, su visa de residencia su objetivo, Perfecto, gracias entonces, sí es bastante interesante lo que se nos abre cuando hablamos de los territorios ahora, pues los requisitos básicos para lograr esa nominación recuerden, lo primero, el skill assessment segundo, el sistema de puntaje el tercer escalafón o el último ya, la nominación a un estado, ¿cuáles son los requisitos desde, desde el principio? El skill assessment, como te decía Julián al inicio, sin tener un skill assessment no podemos construir. Lo segundo, revisamos si la persona estudió, si qué tipo de estudio realizó, si trabajó en Australia o previamente si tiene un trabajo, si tiene todas las indicaciones pertinentes para poder cumplir los requisitos al Estado, el inglés, el inglés igualmente se vuelve súper fundamental, mejor nivel de inglés, mejor calidad de vida, mejor trabajo, bajo nivel de inglés quizás ahí vamos a tener algunos obstáculos, pero el programa de migración como tal calificada, necesitamos tener un buen dominio del en inglés. Entonces, los estudios, personas que dicen, "No, yo me voy a estudiar primero el inglés." Magnífico, vas a empezar a construir tu camino también con el inglés y eso está muy bien. Se ve muy bien. Y Evidentemente, el vivir, tener la experiencia de estar en ese estado, conocer su dinámica, quien lo vive es quien lo goza, como dice por ahí. Sí. No hay nada como estar ahí, conocer cómo, qué, de qué vive el estado, la ciudad en la cual se encuentra la persona, qué oportunidades laborales, eh, bueno, en fin, de cosas que se abren ya viviendo el día a día la cultura. Entonces, son requisitos fundamentales que se tienen que tener para hacer un proceso de migración. Esto dentro de este programa de GSM, como tal, les vuelvo y les repito, esto es un tema muy general, muchachos, eh, para, eh, para ya el que quiera quizás tomar algo más a detalle, una consulta personalizada, pues con el mayor de los gustos podemos asistirlos, pero eh, el objetivo es que también cuando se estudie el, el caso, pues miramos ese, ese plan de estudios, porque ahorita por el tema de la pandemia también pues muchas cosas se han obstaculizado, pero los programas de migración se siguen trabajando, hay personas que siguen que siguen en Australia, que están estudiando, están haciendo sus caminos ya estando allí en Australia, entonces se puede seguir eh, estos estos programas muy bien a detalle para que puedan lograr una visa de residencia. Claro Muchísimas que gracias. sí. Muchísimas Listo. Gracias. Entonces acá vamos a pasar con algunas preguntas que tienen los participantes. Por ejemplo, preguntan que si una persona con una enfermedad crónica tiene el mismo derecho para optar a este tipo de programa o hay ahí... Para... Pues mira, aquí sí hay que, que, que analizar un poquito más a detalle esa condición de salud. Eh, hay que mirar esa condición crónica. ¿Qué tan imposibilitado a futuro se ve? ¿Qué tan degenerativa puede ser si la persona necesitará una asistencia 24-7? Eh, hay, que, hay que analizarla, pero digamos que aquí en temas generales, negaciones de visas por concepto médico se consideran, por ejemplo, eh, enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, eh, la tuberculosis, Esos quizás son negaciones de visas eh, o tratamientos, quizás problemas de personas que quieran hacer trasplantes de de órganos o que quieran tratar pro, problema, problemas de oncología o situaciones de onco, oncologías, oncológicas perdón, eh, pues pueden ser estudios de que puede, puede, pueden ser causales de una negación de, de un visado pero, pero bueno habría que analizar cuál es la situación eh, eh, la proyección médica que se haga de la enfermedad quizás todo eso pueda ser un alivio en algún momento pues para poder solicitar la visa sin problema ok y, por ejemplo, Julia también pregunta que ella tiene experiencia en un campo, pero quiere ir a Australia a estudiar un curso ocasional de, su, de un campo totalmente distinto. Eh, ese, esos puntajes que tendría por su experiencia profesional, pues no le van a contar, porque va a estudiar algo que no está relacionado con eso, ¿correcto? Sí, señora, sí, evidentemente, aquí hay que mirar qué le conviene o qué no le conviene, quizás le convenga. Claro, por más interés, yo digo, yo quiero estudiar algo completamente diferente, porque es lo que en verdad me apasiona en la vida, pero si buscas quizás un programa de, mig de migración un poquito más sencillo a menos tiempo, puede hacer que tengamos que trabajarte tu perfil que ya tienes, a no ser que, que en verdad sí sea mejor o un justificante mejor el cambiarte. Habría que analizarlo, pero se puede hacer perfectamente. Ok. Y digamos que una pregunta un poco más de un, de un estudiante person, personal, eh, Julián, que él dice que estudió gastronomía en Colombia y va a estudiar un curso vocacional de Cooker en Australia. Eh, ahí está sumando puntos y puede aplicar a este tipo de programas, ¿correcto? Sí, sí, sí, señora. Julián, un excelente perfil. Eh, quizás desde la que, lo que ya tienes acá en Colombia, tu, tu técnica en gastronomía eh, te pueda ya ayudar para validar tu ocupación, es decir, a sacar tu esquila SESMEN y que tu curso que vas a realizar en Australia sea solo con fines de lograr la nominación al Estado. Igual, claro, vas a sumar puntajes y los estudios son de dos años, pero es completamente viable hacer ese programa y es muy interesante. Muy buen perfil, Julián. Bueno, Julián, espero que logres tu objetivo. Y Martín también nos pregunta que tiene una carrera técnica en ingeniería solar y más de cuatro años de experiencia. ¿Eh, ¿Crees que puede validar esa carrera para continuar con los skills o debe, o debe como hacer un nuevo estudio en Australia? Perfectamente puede validar ese perfil. Quizás una ocupación que se me ocurre eh, como tal, no hay dentro de las listas de migración, no hay una ocupación de ingeniería solar, por ejemplo, eh, o técnica, o, o Técnica en, en, en paneles solares, quizás ahorita mirando esa información, pero ¿qué hacen ellos? Ellos trabajan con componentes electrónicos, con equipos electrónicos a su día a día para configurar, para, para estructurar quizás circuitos, todo esto. Y hay ocupaciones dentro que, se puede, que puede ser un electronic technician que sí está en una lista, está demandado y su experiencia profesional le serviría para poder hacer un, un, un al menos empezar con tu skill assessment y ahí sí construir el camino. Sí, señor. Perfecto. Y eh, por ejemplo, Mariana, que ya es estudiante de YouTube Project, ella estudió eh, un curso técnico en ingeniería ambiental. Y va a ser un curso vocacional también en esa área. Es importante que ya valide su carrera en España o en su país de origen, perdón, o con el curso nuevo que va a hacer en Australia es suficiente. Claro, dependiendo, dependiendo si tiene la facilidad el, de, de, de lograr los documentos, pues porque siempre el diferencia horaria, si estás ya en Australia o si estás en España, bueno, donde estés. Eh, Sería bueno que donde, donde se encuentren, por el tema de, del acceso a los recursos, a la información, puedan avanzar en su proyecto para realizar su skill assessment. Hay, si estamos hablando de un técnico en ingeniería ambiental, es que dices, eh, Juliana, quizás hay que ver a más detalle cuál es el día a día, porque cuando hablamos de ingenierías, eh, las ingenierías se prestan más que todo para hacer tema de estudios profesionales, es decir, ella tendría que continuar con su estudio profesional para ser ingeniera ambiental. Eso no quiere decir que quizás el estudio técnico que vaya, que, que estés continuando en Australia no no te vaya a servir, pero puede hacer que desde el pregrado te trabajemos en otro perfil, un technical, eh, un agricultural technician, quizás que puede ser un perfil que, que ahorita se puede ocurrir o un Life Science Technician por su perfil técnico. Pero sí, tendríamos que analizar un poquito más a detalle ese perfil de estudios. Perfecto, Mariana. Igual pues, puedes contactar con tu listener para que hagamos la conexión con Javier o cualquier otro asesor migratorio para validar mejor el, el tema para que puedas acceder a este programa. Yo tengo como una pregunta también que me surgió cuando estabas haciendo la charla y no sé si dependiendo de la nacionalidad también se pueden ganar distintos puntos o eso es indiferente a la hora de la aplicación. Indiferente, completamente indiferente. Eh, quizás eh, eh, al momento de hacer una visa de residencia, sin, sin distinción alguna. Aquí quizás eh, hablar un poco de, de cuando vayamos a aplicar una visa de estudios, quizás tú tienes mayor experiencia aplicando visas de estudios, eres la coordinadora del departamento, entonces, eh, dependiendo si la nacionalidad, dependiendo la institución donde vaya la persona a estudiar, pues, eh, asimismo, pues, serán los documentos requeridos que se solicitarán para aplicar a la visa. Pero para el programa de migración como tal, no hay distinción de es nacionalidad. Indiferente. indiferente. Okay. Gracias. Y ya la última preguntita para finalizar la charla es si se tome, si un, un Josué pregunta que si él ha estudiado dos cursos de inglés y además va a ser un curso vocacional en Australia. ¿Eso de por sí ya le genera 15 puntos o depende del estudio específico que vaya a tomar del curso vocacional? Lo que es el inglés como tal, el tiempo que haya durado la persona estudiando inglés no está siendo méritos para generar puntajes adicionales por haber estudiado en Australia. Lo que ya genera puntaje es el estudio adicional que, que, que preferiblemente mejore su perfil profesional o lo complemente o si es un cambio completamente de perfil, una, una recalificación por ejemplo, es gracias a ese estudio que vaya a ser posterior. Importante que los estudios siempre sean no inferiores a dos años. Listo, Javier. Muchísimas gracias. Eh, sé que hay un poco de más preguntas, pero pues eh, no hemos podido responderlas todas. Sin embargo, si tienen preguntas específicas sobre su perfil, pues nos pueden contactar a nosotros y también a RC Migration para que los podamos asesorar de la mejor manera. Muchas Juliana, gracias, Javier, por tu charla. Mu hoy. Muchísimas gracias a ustedes, Juliana, a todo tu equipo, a YouTube Projects. Muchísimas gracias por la invitación y muchachos que nos están escuchando, nos están viendo, pues si quieren en verdad eh, poder hacer un programa de migración, permítanos llegarles a ustedes con nuestra asesoría para poder entender mejor el perfil y poderlos ayudar en este camino tan importante para que puedan construir una vida en Australia. Muy bienvenidos y muchísimas gracias. Así es Javier, que tengas buena tarde, muchas gracias a todos los que participaron. Hasta luego. Siempre a la orden. Que estén muy bien.